De la música. Y continuando con más temas, y es que mercenarios colombianos estaban de turistas aquí en República Dominicana. Y es que al menos cuatro de los más de 25 mercenarios colombianos que habrían formado parte del comando que asesinó al presidente haitiano Jovenel Moisés pasaron por aquí, por la República Dominicana, y visitaron sitios turísticos días antes del manicidio. De acuerdo. Con el diario colombiano El Tiempo, los colombianos son exmiembros del ejército que viajaron a Punta Cana el viernes 4 de junio a las 2.25 de la tarde por la aerolínea Avianca. Dos días después salieron por el puesto fronterizo Carrizal, ubicado a cinco horas en carro de Punta Cana con destino a Haití, dice el diario. Ay, Dios mío. ¿Qué bueno. película era esa? ¿eh? Que anuncia, dije que no encontraba yo esa anuncia. Yo la, mi opinión personal es que yo no creo eso ni, ni, ni que porque una el que va a hacer esos tipos de trabajo escúchame aquí tú, Pinto el que va a hacer esos tipos de trabajo ni se tira foto ni anda divariando eso, eh, ni red, tiene. Ni red tiene olvídese de eso y en una foto que está frente al palacio es como un montaje en esa foto y en otra sí, sí, de, hay mucha gente que, que sí. ha especulado. No, sobre no, hay eso. personas, te, eh, he visto personas en redes. Mira. Sí, se ve, se ve como. Un <risa> <risa> Tranquilo, compañero. Personas que saben de Photoshop han dicho que no, que como que están divariando la foto eso el es, organismo internacional internacionales que dejen estar tirando eso y que, que fue por aquí que entran que buscan los culpables no hay un seguridad herido y un presidente pues más eh, tirapeo que sea tiene que tener seguridad claro y una bala entonces entran como pero por su casa entonces dónde está el que habla que fue el que esto que los otros son mercenarios se dejan agarrar tan rápido usted no ha visto no estaban ellos. un tiro no tiran pero que no tiran un tiro y tienen que 50 mil fusiles. Demasiado rápido agarran esa, esa gente volando ese mismo día. Aquí no somos locos. ¿Quién es que le quieren meter esa? Así es. Se van a quedar ellos. No, en Puerto Príncipe, en un bar se van a quedar ellos. ¿Eh? Después que matan al presidente. Bárbaro, mm -hmm. Después que matan al presidente, se van a quedar ellos. Ese equipo. Porque un equipo grande que ellos tenían con lanzagranadas y de todo. No se quedan durmiendo ellos, esperando que lo agarraran. Oye. Nadie se tira una foto cuando va a hacer una cosa así. Olvídese de eso. El que tiene entrenamiento militar sabe que ni habla con la gente. Exacto. Ni se ríe, ni nada. ni Nada de eso. Nada de eso. Y dije que tirando esa foto para hacer aquí. esto No, nada. No olvídese de eso. Tienen que buscar los culpable de eso. Dije que con un anuncio en Facebook. Ya. Yeah. Tú estás oyendo, dije vamos a estar <laughs> <laughs> La gente está pasando.